Desesperados se muestran residentes del sector Guzmán en esta ciudad debido a la deficiencia en el servicio de energía eléctrica. Aseguran reciben pocas horas el servicio, lo que le perjudica en sus labores cotidianas. Que no nos mandan luz, uno apagando apagones, y se le daña las cosas en la nevera, uno mira que camarones y se me dañaron, no hay luz. Y uno le falta luz a lo oscuro, noche por noche, no, esa vagandería, porque si nos van a poner la 24 que no la pongan, y si no, que digan que nos dejan a lo oscuro, y si no, nosotros vamos a hacer huelga. El presidente de la Junta de Vecinos de la zona explicó que se sienten olvidados por parte de las autoridades y afirma la penumbra que reina en la zona es el cómplice perfecto para que desaprensivos cometan robos y atracos en la localidad. Sí, de parte de la electrificación de la energía eléctrica en otro sector. Está por el suelo, desde la primera etapa está un poquito bien, pero la segunda vea cómo se encuentran las condiciones, donde, hay Alango, donde no hay de nada, donde yo estaba en el proyecto de las 24 horas de Uganda y la urbanización y Rivera de Jaya y ellos no nos han puesto atención a nosotros, nos han vendido un sueño en el noche donde nos dicen que nos van a poner, nos van a poner las 24 horas antes de diciembre y vea dónde va diciembre. O que la autoridad no influye mucho de que lo atraco. Lleguen, pues como que no tenemos bombilla, no tenemos de nada, como esos vasos, tenemos apagones ya pasado. Entre las necesidades que afectan a quienes residen en la zona, el dirigente comunitario citó además el mal estado en que se encuentran en sus calles y caminos vecinales. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.